En más allá de los cinco sentidos hay un mundo espiritual que nos rodea en la oscuridad de la mente es donde ellos cobran más fuerza bienvenido al único lugar donde tus mayores miedos cobran tu vida la realidad es relativa bienvenido a más terror yo soy el arturo espectral 3014 en vengeance y el día de hoy creepypasta 0x09 un profesor peculiar premier 9ma temporada aquí comenzamos sin rodeo el video ahora mismo, su propia historia, de todo tipo y contexto. Ya sea la de un horrible secreto escondido en una mugrosa habitación o las estupideces que hace el bufón de la clase, pero esta historia, mi historia, nos pone frente a un profesor peculiar, que yo mismo tuve en la secundaria hace un par de años cuando aún estudiaba. Daniel Mais, o simplemente Danny como le gustaba que le dijéramos, era un profesor de literatura muy querido por la clase bondadoso, carismático y gracioso, yo le quería mucho, porque era una persona que te escuchaba y entendía, no se metía tanto en su rol de típico profesor que solo quiere que le presten atención, él te escuchaba. Pero Dani no tenía estas solas particularidades, tenía algo más que era un poco fuera de lo normal, era algo muy pero muy extraño que nadie comprendía en el momento, que desgraciadamente yo terminé por comprender. Tenía una especie de miedo o fobia como prefieran decirle, temía mucho a la oscuridad, esto lo veíamos rara vez, porque claro, no siempre en el colegio una luz falla o la electricidad se va momentáneamente. Pero cuando esto sucedía, Danny entraba en pánico, pero no el típico pánico del simple miedo, sino que peor. Se hiperventilaba, le costaba respirar y caminaba de lado a lado frenéticamente, buscando su teléfono para prender la linterna y quedarse en la luz, allí finalmente se calmaba. A muchos idiotas, esto les parecía muy gracioso, les gustaba su reacción como un alivio cómico, pero yo y otro grupo de chicos pensábamos lo opuesto, incluso le tranquilizábamos hasta que la electricidad volviese. De todas maneras, nunca jamás nos reveló por qué le sucedía esto, nunca compartió con nosotros el motivo de su miedo, solo nos quedaba olvidar qué sucedía y esperar a la próxima, pero un día, no hubo una próxima vez para Daddy. Era un día martes, ese día en específico no teníamos clases con él, tenía otros cursos por atender, aún así no impidió que lo cruzásemos por allí en los recreos, como aclare antes, había ciertos chicos que se burlaban de él por su miedo, por su reacción ante la oscuridad, que este día fueron muy lejos y en la ciudad, es recordado como una de las noticias más trágicas en los últimos años. Este grupo de idiotas, querían gozar de risas viéndole sufrir, así que ingeniaron un plan bastante mórbido para él. Le dijeron una mentira, sobre que otro profesor quería consultarle algo en un aula del segundo piso, así que Daniel de lo más inocente y tranquilo subió las escaleras para ir allí. Cuando llegó al aula donde supuestamente le esperaba a otro profesor, se encontró con el cuarto vacío y las luces prendidas, sin poder reaccionar, estos pendejos le cerraron la puerta por detrás y apagaron las luces con el adentro. Así fue, lo encerraron los muy enfermos, para gozar de la risa por una ventana su reacción. Danny, al parecer no llevaba su teléfono, ya que se afirma que en ningún momento lo buscó, de la desesperación tampoco pudo encontrar el interruptor. Esto al principio empezó como una broma que ellos creían inocente aunque no lo era, pero empeoró cuando decidieron dejarle solo sin abrirle la puerta. Aquí es donde la tragedia sucedió, porque unos tres minutos después de haberle dejado en su infierno oscuro, volvieron al aula para ya no oír sus gritos, no salía ningún ruido del interior. Estos chicos, al ver por la ventana no podían encontrarle, no estaba presente a simple vista, asustados, abrieron las puertas con temor a lo peor y al prender las luces, es lo que justamente encontraron. Daniel, estaba allí mismo, en el suelo, ya muerto desde hace unos minutos, sin rasguño alguno, tirado en el suelo como un muñeco de trapo y con una mirada de horror en su rostro, como si hubiese visto algo fuera de este mundo, con un toque de tristeza también. Las autoridades nunca supieron cómo calificarlo, la autopsia no reveló de que murió realmente, lo determinaron como que el shock lo mató, pero yo les digo que esto no fue así, porque créanme, es la historia que yo mismo y todo el colegio se creyó en aquel día, pero no es así, nunca fue así. Estos pendejos que lo encerraron, fueron sentenciados a un reformatorio por un año entero, bien merecidos si me lo preguntan pero aquí no acaba la historia, o oh no, acaba el sufrimiento de Daniel y empieza mi parte, la cual jamás voy a poder olvidar, hasta el día de hoy me aterra con solo recordarlo. Había pasado un año desde su muerte, esto había marcado a todos, especialmente al curso mío que lo queríamos mucho, lo cual fomento más nuestro odio hacia esos idiotas. Un día, como es típico de la adolescencia, me comporté mal junto a dos amigos míos e hicimos enojar a un profesor, así que nos mandaron a los tres a la sala de detención. Ahora si bien era una horrible coincidencia, era bastante raro por parte de quien sea que le ocurrió, pero el salón de detención era el mismo en el cual Daniel había muerto, aún lo seguían usando luego de eso. El lugar no tenía un aspecto siniestro como es de esperarse luego de una situación así, pero no tenía mucho uso ya más que de relleno, era el menos ocupado. Así que allí estábamos nosotros, sentados en silencio absoluto frente a un profesor que solo se limitaba a leer un libro tranquilo, pero como es típico, el tipo se cansó de estar allí, aparte éramos nosotros tres, ¿qué íbamos a hacer? Él se levantó y dijo que volvería en diez minutos, tras eso nos dejaría ir. El profe se fue y allí quedamos nosotros, rompimos el silencio y empezamos a hablar de cosas típicas nuestras, total quien nos iba a cuestionar. En medio de la conversación surgió el tema de la muerte de Daniel, a lo cual inmediatamente me opuse a hablar, no quería saber más nada con ello porque me ponía triste, más aún estando allí donde sucedió la tragedia. Así estuvimos por los próximos cinco minutos, aburridos a más no poder, pero entonces, como si de una horrible broma y de un espantoso de se tratase, las luces titilaron levemente hasta que se cortaron por completo, dejándonos en plena oscuridad. Al principio mantuvimos la calma, era solo un corte de luz, pero lo aterrador era estar allí sabiendo qué es lo que había pasado, sin más remedio, nos levantamos para irnos del aula, de todas formas no tenía sentido estar allí en esas condiciones, pero aquí la desesperación empezó a tomar lugar, porque sin importar a dónde nos movíamos, a dónde creíamos que estaba la salida, no conseguíamos dar con la puerta en la oscuridad, no la encontrábamos, solo chocábamos con las paredes frías de hormigón, ni siquiera la ventana era visible. Asustados un poco, empezamos a oír algo, un ruido raro, una especie de zumbido al fondo del salón, como un zumbido que empieza despacio y aumenta su volumen más y más, quietos allí escuchábamos con terror, seguido de esto el zumbido tomó una tonalidad distinta, ahora un llanto, un llanto de un hombre desconsolado, un hombre destrozado. Aquí ya nos estábamos por morir del miedo, estábamos solo nosotros aquí, nadie más, o eso creíamos. Los llantos se convirtieron en gritos, los simples gritos se volvieron aún más desaforados y llenos de tristeza a nuestros oídos, inmediatamente una de las sillas en el curso voló en medio de la sala y chocó contra el pizarrón, haciendo un fuerte estruendo. Recuerdo muy bien que uno de mis amigos se puso a llorar del miedo, no sabíamos explicar o lidiar qué es lo que pasaba, ese incesante llanto no se detenía, lo sentíamos en todos lados, incluso parecía como si estuviese llorando en mi oído, el ruido viajaba desde un lado para otro. Yo me cubrí ambos oídos, pero aún lo escuchaba, era como si viniese dentro de mi cabeza, como si fuese yo mismo quien lo padecía al dolor, más sillas empezaron a arrastrarse solas por el suelo y otras volaban contra las paredes. Uno de los chicos perdió la razón completamente, empezó a temblar en el suelo como si tuviese un ataque de epilepsia, mientras que el otro se limitaba a llorar contra la pared, yo por mi parte seguía oyendo los lamentos del hombre en mi cabeza, ahora lo sabía, ahora sabía bien que le sucedía a Daniel, esto tenía que ser definitivamente. En este punto, mis ojos dejaron de ver en la poca luz natural de la oscuridad, estaba sordo por los llantos, realmente creí que allí iba a morir, morir como le pasó a él. Yo empecé a caminar sin rumbo, intentando quitarme los ruidos de encima, el miedo y la desesperación, en eso, choqué contra la madera de la puerta, me di cuenta al instante, la abrí como bala que sale de una pistola y la luz del pasillo dio en mi rostro, más iluminado ahora, ayude a mis dos amigos a salir del salón. Los llantos lentamente dejaron mi cabeza, se sentía como si el hombre que lloraba se calmase, ahora los ruidos salían del aula oscura, que lentamente se quedó en silencio una vez más, las luces se restablecieron allí adentro y nosotros nos fuimos sin limpiar el desastre, no íbamos a quedarnos allí. Nunca conté esto a nadie, no sé si los demás lo hicieron, pero es un capítulo de mi vida que prefiero olvidar, porque nadie me lo creería, ese día marco mi vida totalmente, porque hasta el día de hoy, no puedo estar en un cuarto oscuro, no puedo afrontar aquella oscuridad, porque temo demasiado, que en algún momento, los llantos vuelvan a oírse. <risa> que les ha aparecido a ustedes pueden dejarlo aquí en los comentarios gracias por haberme acompañado una vez más nos veremos como siempre y ya se las saben ya se saben la hermosa de la nueva edición filmora x que reúne a familia enteras nos vemos en unos días con un video nuevo nos vemos la próxima nos vemos chicos después sayonara espero que el video les haya gustado